ver en este pequeño tutorial una alternativa a eh, lo que es el chequeo de duplicados, eh, que como todos sabéis actualmente la nueva versión de Mendeley, el conocido como Mendeley Reference Manager, que todavía está en beta, pues no tiene todavía esta opción. ¿Mm? Si vemos aquí la, lo, el menú, Todavía, eh, bueno, pues están desarrollándolo y no se puede, eh, no tenemos una opción directa de chequear duplicado. Como alternativa, y mientras lo desarrollan, ¿qué podemos hacer? Pues fijaros: cuando accedemos a nuestro Mendeley Reference Manager versión aplicación, eh, si nos posicionamos en todas las referencias, eh, podemos ver que están ordenadas por fecha de eh, añadido ¿no? o fecha de última. Eh, actualización de la biblioteca ¿vale? ¿veis? bueno, pues esto eh, que es una tabla se puede ordenar simplemente haciendo clic encima de los eh, de las etiquetas ¿no? de esta tabla, de los títulos entonces eh, Mendeley propone como alternativa que eh, podemos hacer clic en la en la, en la, en la parte de título Aquí y eh, al hacer clic ahí nos presenta los títulos ordenados alfabéticamente y ya podemos ir detectando, veis, duplicado. ¿no? Por ejemplo, estos dos, este mmm, artículo que empieza por 2 de feasibility, veis que está duplicado, se ha añadido, pues yo puedo ya directamente seleccionarlo y lo puedo eliminar. ¿Vale? Si vamos hacia abajo, pues es lo mismo, ¿eh? tendríamos que pues, identificar artículos que estén duplicados. ¿vale? Por ejemplo, estos dos son los mismos autores, 2006, ¿eh? y podemos ver que también lo tenemos añadido dos, dos veces. ¿eh? Y bueno pues en un momento dado lo, lo podemos seleccionar y lo podemos eh, borrar De todas maneras vamos a hacer una prueba eh, por si acaso tiene algo que ver con la, con la organización en las carpetas, ¿eh? que, no, que no creo. Bueno, vamos a hacer eh, lo siguiente, vamos a eliminar este, ¿Vale? Eh, y ahora vamos a ir a nuestra base de datos y vamos a buscar yeah, on. ¿Vale? Tenemos este artículo ¿Vale? Mm, bueno, que lo tenemos guardado en alguna carpeta Lo que vamos a hacer es vamos a guardarla en otra carpeta cualquiera por ejemplo en esta ahí va y en teoría ya este artículo pues lo debemos de tener en dos carpetas distintas ¿verdad? bueno, vamos a irnos a all reference vamos a quitar esto, vamos a all reference, buscamos otra vez yeon ¿vale? y como veis me sale un, un, solo, un solo artículo eh, pero probablemente lo tengo oh, guardado en más de una carpeta. Esto es todo. Saludos.